profunda del gobierno del Estado o la, legislación, o la legislatura perdón, el Congreso local pues no sé si tenga la respuesta más bien diría que pienso que estos procesos pues toman tiempo y en, digamos, en cuajar, en consolidarse que ha habido algunos efectos inmediatos en la conformación de comités, de formas de organización en el proceso electoral estos movimientos están organizándose ya sea en algunos casos postulando directamente candidatos de movimiento o en algunos otros casos obligando a que los aspirantes incluyan en su agenda los temas que preocupan, pero no sé si mucho más, no sé si mucho más y tampoco sé si mi lectura sea la más completa o panorámica, estando involucrado en los procesos, va a decir, ¿se ha logrado o no se ha logrado? Diría que, que tratando de ser, eh, digamos, objetivo, creo que poco, poco se ha concretado y coincido, pues no, no ha habido una modificación profunda en un gobierno más sensible o más progresista o más abierto, más plural, no, siguen siendo gobiernos... Mm, pues como lo sabíamos, ¿no? PRI, esta es mayoría así está bueno y, y esta creo que es más difícil aún, cómo se traduce eh, eh, en el mayor o menor tutelaje del gobierno del estado respecto a estos derechos coincido en que esta, eh, este reconocimiento de, de las organizaciones judiciales dentro de esta ley que también es derivación de esta oleada que hubo en San Luis la de ley de derechos y cultura la ley de administración indígena la ley de consulta incluso es previa la ley de administración de justicia es previa a la ley de consulta debe tenemos cinco años más. Este, y bueno, podría coincidir con el análisis inicial, que acaba subsumiendo, digamos, en la propia organización estatal, como, pues sí, subsumiendo a la organización judicial indígena, en algo que, pues, que no deja de ser pluralismo jurídico, pero en este caso, más coordinado, digamos, desde el Estado, medio tolerado, medio organizado. No sé si hay una noción que usa sierra que es lo mismo adyacente, digamos como un parchecito, no, no es transversal, no, no va al fondo, no profundiza, sino un parchecito, ¿no? Y es un poco lo que creo que se ve, que no sé si sea la, la denominación más adecuada, pero sí, coincidiría en que tampoco ha sido el reconocimiento necesariamente para potencializar, digamos, un proceso emancipatorio de la forma de organización indígena o comunitaria. No, más bien es, ha sido una forma también de, de control estatal, podría ser, sí. Sí. ¿Alguna otra? Yeah. Bien, pues si sí, no hay...